Hasta el Choleco Desde el Mi Clan de bully clica en la casa Es el más caro personaje Cierro el telón de la moda Dicen que son reales y se venden por las morras Básico su lenguaje, porque no te lo ahorras? Escucha lo que traje de mi calle para tu zona Es el más caro personaje Cierro el telón de la moda Dicen que son reales y se venden por las morras Básico su lenguaje, porque no te lo ahorras? Escucha lo que traje de mi calle para tu zona Ya se perdió la paciencia por culpa de su arrogancia el género no dan esencia Aportan puras desgracias Yo sacando la por mi rama la sustancia Deje la turbulencia Mi avión ahora está acrobacias Cuando comencé yo Todos estaban congelados Desmotivados Algunos hasta retirados Marqué la generación Que apenas estaba iniciando Así es que no te sorprendas Si el lápiz sigo tomando El piso en la monotonía Armonía al fluir esquició por la agonía Rebeldía sin oír No hay dinero por el rap Si lo veía venir ni fama voy a California A traerme otros cien mil Le pego al trabajo También le meto mis gustos De tanto tomar atajos difíciles.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 se ponen a cantar, este flow es natural Se en una de bomba por ser noticia popular A los suyos suelen cambiar Ha cantado el tercer gallo, tus monedas al moral Lo mío se hace por pasión, nada me voy a llevar Jamás eres ocasión, mucho menos casualidad Quieres todo en tu canción, pero así no va a funcionar Primero está la salvación antes del suelo besar Pero qué van a saber si su vida son los memes Busca otra alternativa, no digas soy conformista No mames, debes de cumplir deberes y analista, Así te mantienes cuerdo en este mundo surrealista Ellos pateando puertas mientras quito los cerrojos Quieren correr hacia afuera, donde me encuentro solo Les falta la catarsis, la cual me hizo una fiera No creo que soporten el frío de este despojo. es ese más caro personaje, cero telón de la moda Dicen que son reales y se venden por las morras Básico su lenguaje, porque no te lo ahorras, Escucha lo que traje de, de mi calle pa' tu zona Es el más caro personaje, cero el telón de la moda Dicen que son reales y se venden por las moras Básico su lenguaje, ¿por qué no te lo ahorras? Escucha lo que traje de mi calle de pa' tu zona. zona De mi calle pa' es tu zona Es el Joker en los controles Escucha lo que traje De va, mi va, calle va. pa' tu zona va, va, Vamos iniciando De mi calle pa' tu zona Trebo en la base